resumen es que hicimos historia y yo creo que todos debemos estar súper felices de ser, de ser parte de eso. Que no hay ningún deporte que no valga la pena hacer ni ver en, en el país. Capaz solo falta darle un poco de visibilidad y un poco de atención. Así como en fútbol hay muchos otros deportes y muchos otros deportistas que valen la pena seguir, ver, alentar y apoyar en el país. Como puedes ver, ustedes son están siendo haciendo presencia de, de lo que vivimos hoy es, es natación y ustedes pueden sentir ayer lloramos reímos gritamos en todo eso en un lapso de una hora y yo creo que eso se puede sentir en todos los otros deportes si es que nosotros nos damos la el tiempo y priorizamos un poco el, el crecimiento general y el desarrollo del deporte del país la me saltaste un año parís estando a dos años no, ahora mismo todavía me duele la carrera que acabamos de nadar, así que todo lo que se a futuro parece muy, muy lejano, es hora de, de, de bajar un poco los, los niveles de energía de todas las emociones que tenemos y, y pensar un poco más en frío con el entrenador un poco después para, para ver qué se viene. Ahora mismo me me parece mucho más prioridad disfrutar de lo que estamos viviendo, disfrutar con los compañeros, disfrutar de la historia que hicimos como Paraguay, hay que siempre recalcar que, que somos y seguimos siendo Paraguay un país subdesarrollado cuando se trata de deportes amateur, deportes que no sea el fútbol, entonces cada uno empieza de, desde donde estamos, no estamos a la altura de, de estos que vienen a competir todavía con nosotros, pero estamos en el camino correcto y al final eso es lo que importa. Estamos mejor que la generación pasada y pretendemos estar peor que la generación que viene.